Continuando con los procesos de contratación dinámicos, vamos a iniciar con lo que es subasta inversa electrónica. Este procedimiento es el más comúnmente utilizado por las instituciones públicas. ¿Para qué se utiliza? En el caso que las instituciones públicas requieran contratar bienes y servicios normalizados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 Una vez yo conteste las preguntas, los proveedores tienen el periodo para la entrega de ofertas. Entregadas las ofertas, las entidades públicas proceden a revisarlas y evaluarlas. En el caso que existan errores susceptibles de convalidación, le solicitará al oferente en un término no menor a dos días y no, menor, y no mayor a cinco, realizar las convalidaciones de forma a estas ofertas. Pasada la etapa de convalidación, se calificará la oferta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 En el caso que exista un solo proveedor calificado, la, la institución contratante le invitará a una sesión de negociación. En esta sesión, la única intención es bajar el precio económico de su oferta inicial. El precio mínimo, el valor mínimo para poder bajar su oferta económica inicial es del 5% del valor de la misma. Luego de la negociación o de la subasta, o de la subasta como tal de las pujas sucesivas, si la oferta